A propósito de las elecciones y recordar que tras las frustradas elecciones fallidas, eh, ayer desde primeras horas de la mañana tras semanas de trabajo acelerado, debemos de recordar todo lo que se estuvo haciendo a través de la Junta, eh, se dio inicio a la contienda que arrojaría las nuevas autoridades municipales de nuestro país. ¿Consideran ustedes que a pesar del pánico por el coronavirus, la deserción de unas elecciones eh, de unas elecciones suspendidas y otros factores dieron al traste con quienes ahora son nuestras autoridades municipales o, es, o son estas las que sin duda serían elegidas a pesar de lo antes mencionado. Eh, vamos a presentarle ahí mismo la pregunta del día a los amigos televidentes para que puedan poner en contexto todo lo que estaremos tratando. Y la pregunta del día es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con los resultados de las elecciones municipales 2020 en San Francisco de Macorís? Vamos a ver, muchachos. Pero, ¿cómo así? ¿Que si está de acuerdo? Pues no es que no se puede estar de acuerdo. No es que. No, porque lo que pasó, pasó. No, oh, pero ven acá, porque no está ganando Siquión con más de un 50% frente a un 37% de miles. Eso no hay, ahí no hay discusión. Eh, realmente. La victoria del PRM ha sido una victoria contundente, no solamente aquí, sino en todo el país. Eh, hoy a las 5 de la mañana, eh, tenemos un arqueo aquí de que el PRM, además de haber ganado eh, casi todas las, las principales plazas del país, estamos hablando de que a la, a, hasta las 5 de la mañana de hoy, que fue cuando hicimos el arqueo, llevaba un total de 76 municipios de 158, les repito, sí, eso, eso está en vivo ahí, 76 municipios llevaba la delantera eh, eh, de 158, con un total de ya algunos que ya tienen el 100%, por ejemplo, Villa Tapia ya ganó el PRM eh, con el 100%, Villa Vázquez tenía un 96%, Guaymate un 100%, eh, Atomayor un 100%, Jamao de Norte un 100%, Las Charcas un 100%, Las Yajas de Viajama un 100%, Los Cacao un 100%, Los Hidalgo un 100%, Miches ya ganó el PRM con un 100%. Ahí, eh, me, me refiero al 100% computados ya lo, los votos. En Nagua ya ganó el PRM, eh, también en Paraíso ya ganó el PRM, en Piedra Blanca, en Pueblo Viejo en Quisqueya, en Ramón Santana, en Rancho Arriba, Sabana de la Mar. O sea, estamos hablando de un gran porcentaje eh, que ha ganado el, el PRM. Hasta ahora, 76 municipios lleva a la delantera el PRM frente a, déjenme ver, 64, frente a 64 que ha ganado hasta ahora, o que lleva a la delantera más bien el Partido de la Liberación Dominicana frente al Partido Reformista que ha ganado ocho municipios, señores del país. El Partido Reformista, eh, vemos ahí que, que ganó eh, San Juan de la Maguana, Sosúa, La Romana, Nizao, San José de las Matas, Jarabacoa, El Llano. El PRD, vemos que eh, ha ganado dos municipios, el caso de Consuelo, Jackie Melles, y estaba eh, esta mañana arriba en fundación también. El bis ganó Higüey. Se acabó ahí la, la dinastía. Esa hay que eh, celebrarla. Sí, la del BIS, ya. Eh, la dinastía Aristi, ahí ya. Hasta eh, ahí. Antes llegó. De que tú continúes. Y va, el PPC eh, ganó la descubierta. Antes de que tú continúes, vamos a introducir a nuestro conductor. Eh, el doctor estelar. Amado. Buenos días, buenos días. Buenos Amado días, buenos días. Amado José Rosa, Buenos ¿cómo días, está? señores. Nos eh. place ver cómo usted toma la batuta. Eh. <ríe> <ríe> <ríe> buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Qué bueno, yo estoy qué bien. Bueno. No bien en realidad. Bueno, yo, tengo no un proceso, bien? yo tengo un proceso gripal que no Cuidado, ni me da bien, ni bien. deja de darme. Y sí, Carolina lo saludo. Si sí, sí, no de lejos de lejos <risa> Bueno, <risa> buenos días, amigos. Cuidado, Placer estar de vuelta con ustedes en, de mañana y escuchando estas noticias. Bueno, se dieron las elecciones y no hay mayores complicaciones. Gracias que, a Dios. Que es la mejor parte. Claro, el hecho claro. de que se hayan celebrado sí. eh, eh, las elecciones sin ningún tipo el de pueblo, conflicto. El pueblo se comportó con mucho civismo. Qué Nuevamente bueno. demostró. Pero nuestro amigo nos dio una votada ayer. Que quiere democracia. Sí. No, lo que pasa es que yo, yo es, eh, No votó eh, ayer. Yo me, pa, por aquí estoy <risa> en, en los colegios <risa> electorales porque él me llegó, gusta. Agotado me, y abatido. No, no, gusta Me gusta ese contacto social. A mí me dieron un reporte, el amigo de nosotros. Ajá. no no, no, yo me voy callar con eso. O sea, <risa> <risa> <Bueno. Mira. risa> Continúe, amigo, Aquí en la provincia de Duarte, eh, se, el, el, el PLD ganó eh, Guaraguay, Barraquito y el Aguacate y Arenoso ah, y arenoso. Sabana Grande y ah, las Guaranas. No, no, arenoso. Arenoso. <risa> eh, se, se estaba peleando todavía tarde, sí, la pero la había Guarana. pocas posibilidades. Todavía no podemos decir definitivamente, hay ya. que esperar sí. el reporte final. La Guaraná no, no ha terminado todavía. Sí, falta. La guarana, la guarana. Pero con la diferencia que hay, como van las mesas, mesa, es casi seguro Me, que la Guaraná... Hasta ahora el PLD a nivel nacional ya eh, con el 100% de los votos computados, ganó Altamira, Boca Chica, El Cercado, El Pino ahí en La Vega, Fantino, Hondo Valle. también ganó Juan Herrera, Juan Santiago... Eh, las Matas de Farfán, Las Matas de Santa Cruz Las Salinas Estaba ganando ampliamente en las terrenas es eh, Con el 100% también ganó Los Llanos, Moca Monción, Padre las Casas Pepillo Salcedo, Polo Allá en Barahona, también Sabana Iglesia Sabana Yegua San Gregorio de Nigua y Tabara Arriba, son los municipios que hasta el momento O hasta ah. las 5 de la mañana de hoy Había ganado el PLD. Aquí en la provincia de Duarte el PRM ganó Villarriba, la Aguasanta del Yuna, Las Coles, ganó Las Taranas, Castillo, eh, ganó Pimentel, San Francisco de Macorís, La Peña, Jaya, Aguayo. Además de más Mira, me manda Orlando. En se postulaba aquí con el eh, Con el PRM, Ajá. el actual alcalde, PIN. Ah, PIN. Mm -hmm. okay. PIN. En el caso sí. de las Mi Guaranas, ya está el 100% de los votos computados. Ah, bueno. eh, me manda Orlando desde allá de las Guaranas no? la información de que el PLD y Aliados, con un 34.59%, ah, pues. el PRCC y Aliados... Eh, con con Lenín, Lenín Campos, un 33.37%. El PRM y me, Aliados, me un 30.75%. Y el PRD, con, eh, eh, perdón, el PHD con un ciento Es bueno. decir, que en las Guaranas gana el PLD con un 34.59%. Mm. Por ciento. Ahí, okay. mira ahí estamos viendo también a Vicente Noble que el PLD eh, parece que va a ganar ahí con un cincuenta y cinco a un treinta y cuatro por ciento de los Sí. en Villa Estagracia también está ganando el PLD con de un 45 a un veintiocho por ciento una distancia una distancia bastante amplia uh, y repetimos hasta hasta la en, Nav en Navarrete está ganando ahí, bueno ya ganó el PRM pero ahí en Villaviso no están 47 sí. a 47. No, ya, ya pasó ahí. Ganó ahí el PRM, eh, 48.71 ah, okay. a 45.66. En Villa no, González. Sí. El PRM también ganó el Gran Santo Domingo. Santo sí. Domingo, Este, Oeste y el Distrito. Y el Distrito, Así o sea, Carolina. Sí, sí. Yeah. En el caso de, de Santo Domingo ganó el PLD eh, en eh, Boca Chica. Ajá, Boca Chica y Santo Domingo Norte vi que estaba eh, sí, ganando. Sí. Ahí también ganó. Eh, eh realmente es una victoria bastante contundente contrario a los pronósticos que yo había dado aquí de que el PLD iba a ganar la mayoría la mayoría de los municipios a nivel nacional Ay, eh, cena. lo visto, Ay, <risa> <risa> <vos> lo visto <risa> Eh, ese pronóstico no se dio y el PRM ay, sí, lleva a la delantera. De por lo tanto, yo ay, debo será. admitir que debo pagar una cena que aposté con mi compañero Fulvio. y eh, dice un de Dice Julio que hasta en Pollo Mono la, sí, com, sí, no la yo, comemos. No la comemos. fue? Dice sí, Julio eh. que hasta en el Pollo Mono la comemos. Así el pollo que, mono. Para apoyar el Así comercio, comercio local. Felicitar, <ríe> miren esto. El pollo mono mon, pollo mon, mon. cerca sí, de la ah, guay. Sí. Miren, felicitar <ríe> al pueblo dominicano y especialmente al, al partido revolucionario moderno que hizo un gran trabajo eh, de, de llevar a la gente a votar. Lo hicieron de manera muy cívica y qué, qué bueno que se haya puesto de manifiesto la democracia en la República Dominicana. Qué bueno que el pueblo eh, haya asistido a votar y, que, y qué bueno que se le permitiera a la gente ejercer su derecho al voto. Ahí está eh, una vez más eh, claro que ya en la República Dominicana nunca más Nunca más eh, se volverá a pensar en que en que no existe eh, democracia. La gente tiene el derecho de votar, a nadie se le impidió votar, a nadie se le coaccionó de votar y ahí están los resultados. Qué eh, bueno. Eh, una el ejemplo cívico de ayer fue. Sí, sí. sí. Mira, otra información, fue fue, un, un, con el perdón ahí, para destacar el nombre del candidato ganador de las Guaranas, que no, no lo decía, no sé si lo mencionaste. No. Eh, Samuel Recio es el Así. candidato que Él ganó fue, en fue las síndico, Guaranas. Sí, Samuel Recio. sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí. Ah, en las Guaranas. Y mira, era el candidato que daba los números más bajitos. De los tres, pero Porque aprovechó mucho la debilidad que provoca la división. Sí, sí. pero además hay otra cosa: esos recios son gente de ahí, son de sí, la. Sí, tienen sí. Quieren una plataforma de años. Sí, pero él tiene una tasa de rechazo también alta. Okay. Eh, fue una investida terrible sí. que hubo ahí, fue una decisión que había que ganar. Sí, ya. Y la ministra trabajó duro. Una llamadita. Eh, bueno, vamos a, vamos a la llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, muy bien. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bien, muy bien, bien. Muy bien. Feliz. ¿Está feliz usted? Ay, amado. Dímelo. Como dice mi papá, Ramón, el Rosana de Duarte. Mira, amado, dónde está. <risa> <risa> Dámelo un abrazo de mi parte. <risa> <risa> y, y a Yan que yo se lo dije, que se comienza? van. Te van, te van, te van, te van te Esa van, es la democracia, a sí mismo es. A, mí, a mí me Oye, gustaron dos cosas. A, a mí me gustaron raro, dos Porque la verdad, dos yo cosas, hice un que no se dio. Dos cosas de esta contienda que disfruté mucho, mucho, mucho. Fue cuando llega a la zona de la Guasima, la aguacate, eh, un, un patriarca de allá, eh, Caco Ventura que es ah, un, Caco, un consejero maravilla. de nosotros, sí, un politólogo sí, sí, un, un gran y, nos dice, son de y nos dice nos llevamos ayer ya <risa> <risa> es <¿De> verdad felicitarme, <risa> felicitar a Caco mira, que hay que decirlo, Caco tenía un gran equipo trabajando sí, allá en la comunidad claro. de las Guasumas, eh, compartimos con ellos, disfrutamos muchísimo ahí porque se también, un cosa. gran trabajo de ese equipo y felicitarlo porque ganaron Allá arriba, Barrilo de Castillo. Mira, déjame decirte una cosa. Aquí hay una serie de, de PRMistas que se forjaron a la fragua de esa maquinaria formidable que era el PRD en sí, su tiempo. Sí, sí. Y son gente que cuando salen a una elección es a ganar. Sí, el sí, caso, sí, por no. ejemplo, de Caco, el, caso, el mismo caso de Siquio NG, sí. es un viejo zorro. Que conoce todas las intrínculas, oye, son gente que la que, que tú puedes apostar. Hay sí, sí, gran manita? respeto para ellos. Sí. Así es. Bueno, Yo escribí sí. un artículo en el Haya que los invito a que lo lean, aunque ya todo pasó, pero lo escribí hace un par de días sobre las debilidades y fortalezas de los candidatos. Tal vez ahora podemos verla. Sí. Ah, pero sería interesante. Sí. Vamos Saludos. a Buenos días. Muy buenos días. A desmentirle al pueblo de San Francisco de Macorís, que si no ve a sí. Miledín Núñez y a los que no hay cuarentena, que, tal, que no hay coronavirus <risa> <risa> eso ya era miren, una cosa miren a propósito <risa> de eso el jueves, nosotros decíamos aquí el jueves pasado que el PLD en la provincia de Duarte ha actuado durante, de, durante estos ocho años ha, había actuado mal y que se habían olvidado de las bases del partido se lo habíamos dicho el, el pasado jueves. ¿Tú te acuerdas, aquí, que... De que se habían, ah, no, se habían ¿Ey, quedado Eyer con que el partido un grupito. Es Yer ah, eh, Yerjan que sí. le gusta los ¿Tú te acuerdas, Yerian? Yo dije aquí, y creo que casi dos meses atrás, que nosotros íbamos a ganar 12 demarcaciones de 18. ¿Tú te acuerdas no, no de eso? Recuerdo, no lo recuerdo, pero supongo que lo dijiste. Sí, sí. 12 demarcaciones. Así mismo sucedió, pero para mí la sorpresa de derrota para mí, una sorpresa, ¿verdad?, que sucediera, fue el caso de las Guaranas. Porque eh, el rechazo del que ganó eh, no es chiquito, es grandísimo. <risa> Vamos a tener otra llamadita. Buenos sí, días. Sí, se dan muchos casos. Sí, sí buenas. Buen día. Eh, buenos buenos día. días. Eh, le digo a Carolina que revise, que revise bien los datos de las Guaranas, porque aquí quien celebró fue el Elín Campos. Por ciento y pico por encima de PAPI. Sí, eh, esos son los informes que tenemos, que es el Eninfo que gana. Podemos buscarlo en, en vivo, la transmisión. Sí, vamos a de, es que lo busquen ¿Vamos para a, que, la que junta? Eh, vamos eh, Los a resultados que nos dieron a nosotros, que fue el no, no, no, Eninfo que ganó Aquí tenemos esta transmisión pues, en bien. directo desde la Junta. Hay una opción que te permite buscarlo por, sí, por Ahí lugares. está hay de Arenoso, ahí ganó el PLD en Arenoso, mirlo ahí, bueno, está ganando con un 70%, sí, eh, no, este no, no. ya, pero ahí es prácticamente ah, ah, irreversible. Ah, ah, ya. Ah, ah, ahí ganó. Ahí vamos es irreversible. Ahí se dan casos bien especiales. Eso es Eso ASUA, Azu, donde el, PRM, el PRM, PRM está ganando, también es irreversible ahí. ya, con un 86% sí. prácticamente. Continuamos, vamos a ver. En total, eh, el, repito. De las guaranas, el de la Guarana, muchachos, vamos a buscar. Sí, ahí va esto. En total... A las 5 de la mañana es de Baitoa. hoy, eso está 100% ba Baitoa Es PRM. Se ganó el PRM. Con... Había, había llevado la delantera en 76 municipios de 158. ¿Qué ¿Bani? porcentaje es? Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, Muy buenos días. días. Oye, ya, ya, ¿eh? Debiste de haberte de quedado en cuarentena. <risa> no, lo que no, pasa no que es que yo... Carolina, no. ya a bueno en cuarentena. Bueno, <risa> no, no o, oiga, oiga, o, oiga, señora, si yo, como martillo dolo, yo doy, como clavo yo aguanto, ¿verdad? <risa> sí. Si yo doy no pronóstico, no sé, yo tengo que venir a aguantar. A mí se me olvidó en la casa traer una cacerola. Ah. <risa> sí. Vamos a tratar para confirmar la información del caso de las guananas. De hecho, sí, yo tengo sí. la imagen aquí que me la enviaron. Eh, pero vamos, ¿Eh, vamos a ver, muchachos, Zenobi, no, la en, la y Zenobi, página, en la página. la imagen de Cenobi? La de Cenobi, vamos. La de En la página favor. de la Junta, vamos a buscar. Entrar. Hay un en la página de la Junta un buscador que tú solamente mm. tienes que entrar directamente a la... Vamos, vamos a, a mandarla a la tablet. Eh, eh. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Buen día. Adelante, buenos Buen días. Día eh, quiero preguntarle a Fulvio, ¿cuáles eh. los regidores del PRM pasaron? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron los regidores del PRM que pasaron? Ah, no, no, esos datos no los tengo. Eh, a, a, ahorita ah. vamos a pasar por el centro de cómputo y la junta y ahí se lo estaremos suministrando a todo sí. el pueblo, a todos los regidores. Ya pero hay pero mucho había de que esperar ellos. a que pase algunos el de ellos que ya tienen algunas proyecciones. Sí, hay que esperar que sí, pase el conteo. Sí, porque lo, ya los regidores un poquito más, más cerrado el conteo. Sí. La podemos, la podemos conseguir, la de las Guardia. Al amigo que nos está sí, llamando a por la el WhatsApp. oficial llame al teléfono. Yo estoy tratando de la, de, de, del canal. Si sí, las personas que nos llaman a través de WhatsApp, que llamen a, que no a mi llame, doña, canal, María eh. Delfina, que nos está llamando, llámenos directo, María, para poder... Eh, sí. el, el hecho de los anuncios del coronavirus el día anterior puede verse como una táctica y también que algunos miembros de la Junta fueran con guantes, mascarillas, nada más le faltó un traje <risa> espacial... <risa> Yo lo vi como una táctica política para tratar de De evitar que la gente fuera. Sí, de disminuir Le la afluencia. Lo, lo sí, Señores, vamos ¿sí? a hablar de la Tenemos otra llamadita ahí, vamos. Ah, okay. Vamos. Pues vamos a escucharla, vamos a Buenos ver. quién días. está Buenos teléfono Buenos días. buen día buen día Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos a la provincia Duarte por el civismo. Es Pacheco que habla. Sí, sí Pacheco, sí. sí. Claro que sí, sí. Yo voté como eso de las 10 por ahí. Mi candidato no ganó. De la fuerza. Y mi regidor, no sé si salió, que es Francia. Yo no, veo. Mire, miren. Pacheco. Eh, eh, qué dice Pacheco, un momentito. Para que vea esta información también. Pero que es que no. No se puede visualizar. Vamos a, a ver. Veo bien de acá. Es que no escucha. No. Vamos a ver. Pacheco. sí, sí, le escuchamos Pacheco, entra, Pacheco eso es entra. una alta, eso es sí, solo el resultado de una, una alta bueno, Pacheco. Sí, lo que, lo que Pacheco. estoy diciendo es que hay que felicitar al pueblo que él participó mm. de manera Cívica. educada tranquila y nada, los resultados están ahí así es. así es entonces, los análisis a veces que yo percibo no son lo que se dan en la realidad es decir, todo el mundo sabía lo que iba a venir y lo que viene en mayo. Esto es irreversible. Bueno. De manera que eso es fruto de la soberbia, la arrogancia y la prepotencia de la cúpula del palacio. Ahí están. Y que bueno. vayan arreglando la maleta. Bueno, bueno gracias, Pacheco. Muchas gracias. Los análisis que se hacen sobre de política son un momento. Claro, son el son momento. No, eh. Nadie ah, hay, hay predicciones claro sí. claro, claro se hacen predicciones. Se momento, Por ejemplo, sí. se sabía que Abel Martín iba a ganar en Santiago claro. Se sabía que Carolina eh, eh, Mejía iba a ganar en la capital eh, Ya Fulvio aquí había dado el, el eh, informe, por ejemplo, de una de una encuesta que yo tenía Donde eh, Siquio le llevaba unos 20 puntos a Miledy Por ahí andaba la proyección, le llevaba unos 15 más o menos, unos 15, 15 puntos Por ahí anda la proyección eh, pero se hace en función de, de, de estudios científicos de encuestas lo que sea lo que aquí se hace son son opiniones por ejemplo o análisis de un momento determinado hay lugares donde donde nadie esperaba que por ejemplo sí. en higüey nadie esperaba que, que la dinastía Aristi iba a perder allá nosotros nadie teníamos, se esperaba no teníamos eso. Esa, ese, ese... como que sí que había posibilidad, esa posibilidad porque la persona que ganó allá es muy popular y tiene pero también ¿tiene tasa de rechazo decía Sí, sí. Es popular, pero con, tiene eh, tasas sí. de Sí, es, es, es como agresivo. Okay. Y también el desgaste de la familia Aristi, okay. la voluntad que se tiene de sacarlo. Eh, sí, al final eh, sí. eso tiene muy, ha tenido mucho peso. Por ejemplo, en este proceso. el pueblo, la voluntad del pueblo pudo más que los recursos. Increíble. Y, y, y hay algo que quiero decirlo lo de la los recursos e no iban de la y no Quiero en citar algo en ese mismo sentido. Buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, sí, todo buen el mundo. Que Dios bendiga este equipazo ya, gracias. Amén. Gracias. Eh, un saludo especial al doctor. Muchas gracias. Y a Fulvio. Sí. Fulvio, Dios te bendiga. Gracias. decir mi nombre, pero anoche le mandaron un, un mensaje, ¿verdad? Sí. Y te felicito de verdad Gracias, sí, gracias Que Dios te bendiga, mis hijas te mandan un cariño muy especial Gracias De los Estados Unidos y que muchas felicidades Muchas no, gracias no y que sigan ahí Un abrazo también a ustedes y que Dios bendiga a su familia, a todos Amén, amén Muchas gracias, mira yo decía en días pasados No recuerdo si en, en la noche que una de las cosas con las que tenían que cargar los candidatos era la situación propia que estaba viviendo el partido más sí. allá de esa división el desgaste propio de un gobierno con 20 años en el ejercicio del poder eh, todos los escándalos que han aupado al PLD o sea, un rechazo generalizado de hecho tú puedes percibir y sentir que gente que no es siquiera de, de perremeísta eh, a veces a apartid, apartidista Muy dicen bien. bueno, lo que es que salir de ese gobierno, estamos Cansado, entonces hay candidatos que ganaron, como en el caso de Abel Martínez, que no ganó porque fuera peledeísta necesariamente, sino por el trabajo y la figura que, o, y lo que él ha realizado en Santiago, y por eso pudimos ver que toda esta situación no le impactó, sí disminuyó un poco el porcentaje y lo que se entendía el cómo él iba a ganar de una manera muy distante del principal candidato opositor, pero aún así la gente, los eh, candidatos que ganaron del PLD ganaron por su figura propia propiamente, no necesariamente por el partido, por lo que está aconteciendo con este. Vamos a ver, tenemos... Mira, que ahí llamar. estamos viendo las es cuernas. Vamos a ver. ¿Lo podemos Dice ahí concepto? las cuernas... Ah, vamos a acercar un poco. 34.59, 34. Eh, a su más cercano 33.39, pero ya ahí se computó todo, se ve... Bueno, si sí, dice total de colegios el colegio y colegios cero, ahí ya pasó, así que la gente... <coughs> eso es lo mismo. Eh, sí, el PLD ya ganó no la cuarta. Atención sí. a la dama, mire, de hecho yo la tengo aquí la imagen, sí, no sé sí. por qué no la, la no quiere cargar. Pero Porque eso está es, vivo. es la misma información, es una información sí. oficial, un 34.59%. Ahí dice por sin alianza. Sí. U, y, y el PRM un 30.75%, el prs seis aliado, muy cercano al PRM, punto 37% sí. ganando Moi, sudor, Onion, y confirmando Ay, eh, sí. que ganó el señor Recio, Samuel Recio. Recio en las guaranas. A hay que ver eh, el de Senoví, que quiero que lo ¿Ah, ponga, sí, vamos, que lo busquen por favor. El 1.24 de del PHD le, da, le daría opción de un regidor en las guaranas. No tengo el dato, no, no, no sé el porcentaje no. vamos que... Vamos a ver para San Francisco de, de Macorís. <SSSSSIliesvo>. Ah, pero ahora sí. Eh, <tú -cómo> ¿Cómo está ahí? hasta ahora el, el resultado? Bueno, están está cargando ahí. Por favor, ahí cuando termine San Francisco de Macorís, que eh, nos busquen a Cenoví. Bien, Zenobí. tenemos a otra Zenobí. llamadita, muchachos. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día. <coughs> Mira ahí San Francisco. Miren, eso es de San Francisco de Macorís. Vamos a ver cómo va. Eh, total de colegios, 276 colegio computado 235, colegio faltante son eh, 41. Entonces ahí está, sí NG de la Rosa, el PRM, con un 51.63% frente a un 37.52% del de, eh, PLD y Miledis Núñez. Vemos ahí a, al, al Partido Reformista, este es... Una preguntita. Eh, es el chino. No, sí, es eh, esta es la fuerza me del me pueblo, me fuerza pueblo fuerza del y es reformista, sí. que es Manuel Trinidad, Trinidad ajá, sí, sí, sí, sí. que tiene un 5.71, 2.32 de Alianza País, eh, ahí están el PCR 0.68, 0.38 y 1.55 eh, País ¿Y es Posible, ese es Faris Ramia sí. de está, País Ay. Posible. Este dato aquí, muchachos, eh, por ejemplo, del 51.63, la cantidad de 20.390. Ah, sí, sí, eso es lo que han votado por ello. Esa es la... Esa es la votación. Por mi han votado 14.815, ahí, por si que 20.390. Pero ahí podríamos ver la cantidad de votantes en San Francisco. Ayer dábamos 137, el dato, Son 137.000 la cantidad de y... votantes. Aquí hubo una abstención... Tremenda. ...cercana... A al 65% Así Porque es. cuando tú sumas esos porcentajes sí. no, no llegan o ni a da. 60 Y estamos hablando Tú sumas todo eso, la cantidad de electores eh, No suma un 37%, 37%. Sí, sí, no, yo, Digo que no llegan ni a 60 sí. mil Cuando estamos hablando ah, no, de cien no, no, mil y pico que, de electores Es que no va a llegar pero me sí, me lo del coronavirus mucho. afectó mucho. No es que sí, no es, que es posible que esta sea una de las elecciones de mayor abstención. Que, que de toda la sí Mira cómo es la política, que eso tendrá que escribirse en la historia, esta cantidad de abstenciones que hubieron. ¿Y qué sucedió? Sí. Entonces ahí viene eh, algunos de, lo, de los fenómenos que pasaron, entre ellos incluido. ...la presencia del coronavirus. Eh, a propósito de todo esto de las elecciones, felicitar a todo el equipo de Telenor, el equipo técnico, el periodista, producción, edición, a todos. Eh, también de los, los presentadores que en el día de ayer eh, llevaron a cabo una transmisión continua desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 10 de la noche... Eh, con una programación de, de, de alta calidad eh, al, a la altura que se merece la región. Así que felicitar a todo el equipo. Eh, con, por este gran trabajo, a los muchachos de la plataforma de Telenor.com, eh, el equipo Génesis, en el caso de la dirección, eh, ayer, Giovanni eh, Cordero, a todos los muchachos de prensa, Vladimir, eh, bueno, mencionarlos a todos eh, sería durar aquí la mañana. Sí, sí. Así que felicitarles a todos trabajo, por esta gran, gran transmisión sí. que llevaron a cabo durante eh, aproximadamente 16 horas de transmisión continua. Hay una llamada. Sí, hay una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Irka, Irka, Irka. ¿Cómo Irka. están? Déjame bajar esa televisión. Ay, <risa> ¿Te gusta lo de Irka? Irka es muy espontánea, sí, eh, Yo estoy, yo estoy feliz. ¿Pero por qué? Pero porque. El pueblo, el pueblo dominicano demostró y le está gritando a los políticos que al poder, al servicio público más bien, todo el poder, el servicio público se va a servirle a su pueblo. Tú no ves cómo ganó Calvin Cruz en La Vega. Yo sí. le decía a una amiga un día que a la gente se a la Vega trabajar. Es. A ese muchacho nadie le gana porque hizo un buen trabajo. Nosotros sí. tenemos no sí. que copien de ahí. En la Vega, en Santiago, perdón. Abel, a ver, nadie le quita este poder. Claro. Es porque, porque hizo un buen trabajo, fue a servirle sí. a su pueblo. Que Irka, servirse del lo mismo que ¿El lo, ve? lo sí, que podría sí, decirse correcto. en el caso de Santo Domingo que el apoyo contundente de, ah, de Collado ya. a Carolina impactó en los números y el porcentaje claro. que le dieron sí, a ella entonces es. de eso se trata gana con mucho más gana con un 70% sí. gana con mucho más Irka Irka Irka Es un mensaje También a los que ganaron sí, Para claro, que claro. sepan Que el pueblo dominicano Ha cambiado Es verdad que quedan algunos nichos Pero el pueblo dominicano Ha cambiado Y le exige a los políticos Honestidad Le exige a los políticos Cero impunidad Así. Irka, atención Una pregunta, Irka ¿Dónde está Francis que no ha venido? porque Con papi, con papi Yo acabo de llegar a mi casa Que amanecí con él porque papi el... Ah bueno, que es una cuestión de salud de tu papá Ahora dejé en mi enfermera Y Francis pasó por allá a verlo okay. Y él va llegando, y él va llegando Ah eso, muy bien, muy bien. bien Que papi no está bien de salud Ah que bueno, pues mejor, esperamos su pronta recuperación Gracias Irka Yo casa cambiando para volver para allá. Muchísimas o sea, gracias, no Muchísimas Muchas gracias, Irka. Que el don se mejore, que pueda recuperar su salud. Lo esperamos eh, eh, por acá con mucho deseo de que eh, se A propósito mejore. de las abstenciones, señores, miren. Este es el de Pimentel. El pimentel. Eh, yo fijándome aquí... No en vi, una, vamos a buscar la Los votos se concentraron en el PLD y el PRM. ¿eh? Miren, sí, históricamente, eh, no no históricamente... Eh, eh, ese son solo lo... Pimentel. Esos son los focos. El ya. pueblo dominicano, eh, conforme ha ido pasando los años... A cenobí, por favor, a cenobí, por favor. Vota menos. Por ejemplo, en el año 1962 votó un 64%, eh, 64.73%. Pero en el año 1966, en las elecciones, votó un 75.65%. Y así Gano sucesivamente ahí ganó Balaguer, eh... O sea, se dan fenómenos históricos también Que puede variar eh, Una llamadita, buenos días Buen día Buen día Bueno, parece que se, se fue. fue En Uf. el 70, en el año 1970 Votó un 63% de la población en el 74 votó un 71% de la población, era bastante alta la... la... Pero en las municipales. Eran presidenciales, convencionales oh, okay. y municipales. Por ejemplo, mira, en el 1978 ahora, okay. votó un total de, del 75% de la población. Pero entonces habría ese elemento, hay que tomarlo en cuenta, que eran elecciones... Eh, no como ahora. Eh, porque que son las diferentes. últimas elecciones que se han dado así de manera municipal fue en 1968. Ahí sí eh, podríamos comparar, sí, de alguna ver. forma. Eh, la no situación. tengo el dato realmente de la cantidad de, de, de, de, de votantes, pero ahí en ese caso, el reformista, señores, para que ustedes vean, el partido reformista ganó un total, déjenme total? ver, de 66 municipios de 77. 66 municipios de un total de 77 municipios ganaron reformistas en el 1968, una barrida total. total. Mire, an entonces. ante todo. Tú sabes que es la primera vez que es dividida. Uh -huh. La primera vez. Y desde luego hay también menos interés. sí No obstante, las, los resultados obtenidos reflejan una realidad y una voluntad de pueblo que quiere cambio. Y reflejan eso ese ese interés eh, Wanel, por favor, pídele a producción que te buscan a Cenovi. Te, a... te voy a te voy a pedir que le pidas tú. ¿Es verdad, porque, es verdad, porque, ver, porque por no Zenobi. me hacen caso. Tenemos una llamadita. Buenos días. Vamos a hacer sí. la llamada con Cenovi lo más chance. ¿Y qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué? Buenos días. Un Hombre que acaba de ganar las elecciones y ni caso ¿no de. Ver? Ver, ¿Verdad? Que es praga la casa full, los señores. Eh, vamos a ver Cenovi. Que tenemos una cantidad inmensa de WhatsApp, vamos a ver alguna ¡Gracias!